bueno chicos eh, solo hago este video para volver a informarles que ya tengo otra vez servidor de discord y se pregunta qué pasó con el primero es que se me chutó porque caí mi celular a piñas digo digo se me cayó una cama pero bueno eh, pues ahora ahí por ahora solo hay dos chats de texto de texto como putas ahí y bueno si se quieren les dejo el link abajo en la descripción para eh, pues ya hablemos un rato y que entretenidos entretenido, que sí ya estaba grabando ese video a las 1 de la mañana sí, sí, así, o sea, sí es Ariel uh, Inanuts Ariel en pocas palabras, grabar a las 1 de la mañana, bien <ríe> me acabo de mi triste me acabo de rezar con mis pocos chitos, de ¿eh? que